mundo en cerveza, mami, no estoy bien Pero nadie allá afuera, baja mami Ahora estoy muy roto por dentro y eso está mal Because I'm a fucking long boy I'm a long boy, I'm a fucking long boy I'm a long boy, because I'm a long boy Solo me Por Eso es lo que llevo pensando Desde que nadie está para mí Eso es lo que creo Porque siempre yo solo me sentí Eso los demonios demonio y pecado Era que me hacía feliz Cuando me derrumbaba Frente a tus ojos Todos vieron ese piso Se hizo rojo Y mi alma estaba en llamas Pidiendo que me des calma Pero ti Que me hacen mal No la puedo ocultar Porque voy a explotar, bebé Y de acá voy directo a la luna Para observar Todo lo que está bien y mal Y ven acá Que yo quiero a alguien acá Y quien no sé Y será vos quien vas a ser mi todo? Oh, because I'm a fucking love Ah, solo por la calle no sé dónde estoy Si solo busco luces que me hagan mejor Otra vez desespero buscando el amor Pero atrás del espejo encuentro el dolor Mami, dime si tú quieres que yo vuelva para ver Otra vez buscando respuestas en ti Pero algo como tienes aunque no lo ve bebé y eso no lo cambia el amor que está en mí. Estuve yeah. mucho tiempo metido en esta soledad. Y aprendí que ya no quiero otro invierno metido acá. Si era culpa de pensamiento, que la opción nunca fue llorar. Y aunque me guste el sueño y a veces no pueda respirar, y yeah. cada ya tiene su razón. la razón para divisar yeah. y es que siempre puse primero a lo demás a veces tan mal de yeah. sé que tengo algo dentro de mí que quiero brillar y también bien salir bien. pero las luces me Cosas más hacen daño Mami, dime si me quieres que yo vuelva Para verte otra vez buscando respuestas en ti ya. Pero valgo como tienes Aunque no lo veas, bebé todo no lo cambia el amor que está en mí Mami, dime si tú quieres que yo vuelva Para verte otra vez buscando respuestas en ti ya. Pero valgo como tienes Aunque no lo veas, bebé eso no lo cambia el amor que... Está... Ah, no it's me. Ah, so is holo presently. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Cigar on my glass, don't forget me my god No te puedo sacar, me que aguacá Walking chill, bad guy, in with red lights Yo sé que tú me odias porque te dejé Y es que la verdad yo quisiera desaparecer El odio que tengo adentro no aparece Cuando me encuentro solo hablo con mi mente A veces los diarios y se me preguntan quién Me dejó con los ojos rojos en el atardecer Sé que es algo que no cojo, pero a mi merced Tengo un futuro oscuro que no voy a querer Otra noche de las cuales me arrepentí Por dejar pasar el tiempo pero no a ti Sé que es algo imposible pero aprendí De las lágrimas que se cayeron sobre mí Ahora tengo cicatrices que no me hacen feliz Otra chica de la mente solo están por las pills La tormenta galopan de sobre la nariz Otro día ocultándome la oscuridad Tumbas. Espero que el amor muerto no me pasea No parece mal, pero estoy pensando en la plaza siempre escondido en la realidad, mensajes no sirven para nada. Quiero continuar, nadie pone las otras mitad Creo que pasaron sin mitad, me mataré, me matará Dijiste que me amabas a pesar del trap Que si otra me hablaba no importaba nada, Pero ahora eres tú la que no está Por eso entre drogas malas te busco olvidar yo te busco olvidar Te busco olvidar Te busco olvidar Varias droga malas en mi interior No sé si extraño tu nombre o tu amor Ahora tengo ángeles hablándome vos Y una diabla sin nombre en la habitación Sé que tú debes de odiarme a mí Porque tus amigos hablan mal de mí pero nena, yo sigo estando aquí A pesar de todas las veces que mentiste A pesar de que ahora estoy triste A pesar de que en mí no confíes De que en mí no confíes Otra noche de la cual me arrepentí Por dejar pasar el tiempo pero no a ti Sé que es algo importante pero aprendí De la lágrima que se cayeron sobre mí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 Seguridad Dices que me veo triste uh, sí. Pero este corazón tú lo rompiste uh, Sé sí. que la razón sí. nunca la tuviste sí. Por lo que dijiste no, y, no, y, más Es que no lo puedo evitar Si estás sí. en mi cabeza para molestar sí. Llevo tantos días pensando en mí es que yo no sé si me amas y si, más, es que no lo puedo evitar si estás en mi cabeza solo para molestar. Llevo tantos días pensando en terminar. Es que yo no sé si me amas. Ahora este ni en mi king, pero lo días no trajo. Por su mano con los pis, Siempre me acuerdo los. Pero quiero no, siempre lo hice solo. No, pero quiero no, nunca creí en el amor. No, no me da dinero, eso del el amor. Quiero gastar mi tiempo. Si lo puedo, gastar con todo con mi boy. Con el tío Martín no más no va a you know. Oh, walking, hago walking. Oh, you will me. me. Ya sentí, creo que sentí. Que no era para mí. Cuando pisa el un fin de caigo solo, pero puedo estar acompañado por la gente que está a mi lado y eso nunca va a cambiar. y Ella dice que me veo triste, ah, pero este corazón tú lo rompiste. Ah, sé que la razón nunca la tuviste, por lo que dijiste, y, y más es que no lo puedo evitar. Si estás en mi cabeza para molestar, llevo tantos días pensando.